En este video aprenderemos cómo participar en los foros de atama Los foros están identificados con el siguiente icono y para participar en uno, primero tenemos que abrirlo haciendo clic en el nombre del mismo. Es importante saber que en atama trabajamos con dos tipos de foros. Uno se caracteriza por ser de debate sencillo, en el cual todos los participantes responden a un mensaje que escribe el tutor. En el otro caso, todos los participantes pueden generar un tema de discusión y todos los participantes pueden responder al tema. Para ambos, se da un espacio para redactar un mensaje de texto y adjuntar un archivo desde nuestra PC. Para adjuntar un archivo, hacemos clic donde indica la imagen.